Liz. Señores, Anthony Santo aclara y Raulín Rodríguez responde. Como ya sabemos que a través de en una entrevista que dio Anthony Santo se refería a que. y mencionó unos cuantos que habían tenido la bachata en su auge en estos últimos tiempos. Raulín, por su lado, también especificó. Eh, perdón, Reniel, no te sorprendas, ella, ella, ella, ella, ella, no, ella habla así, ella así siempre. Hablando así que ella te habla así, para preguntar tu caso. Ella, ella habla así No, porque así. ella ella empieza así suave para ah, darte un futuro. Ah, okay, okay, okay. No ya. le crea, profe. Luego del reportaje difundido por el Listín Diario, donde el bachatú Anthony Santos afirmó que él junto con Raúlín Rodríguez y Luis Vargas son los nombres de la bachata, el mismo aclaró lo que quiso decir a través de su cuenta de Instagram. El Mayimbe dijo, debemos entender las realidades que están ahí, latentes e invariables. Aunque el género fue creado por grandes estrellas sumamente importantes, hay que reconocer que el motor real que dio paso a la bachata para que ésta se desarrollara de forma de manera firme y contundente a nivel general. Fue propiciado por el maestro Luis Vargas, Blas Durán y sus peluches. Luego, un servidor. Llegando a la radio FM y años más tarde, Raúl Rodríguez le dio un repunte de, importan de importancia capital. Luego de nosotros, se le suman a nuestra generación grandes intérpretes, tales como Fran Reyes, Joe Everas, El Chaval, Teodoro Reyes, quien fue el primer bachatero en ganar un Casandra. Zacarias Ferreira, Joscar Sarante, Kiko Rodríguez, Elvis Martínez, Monchi y Alexandra. Y por último, llega la tercera generación de la bachata, con el nacimiento del Grupo Aventura y O. Romeo Santos, quienes se encargaron de que nuestro género fuera mundial, llevándolo a países donde la bachata nunca había llegado y llenado estadios en sus presentaciones. Más tarde, el cacique también en su cuenta de Instagram respondió diciendo, no quitándole el mérito y respeto que merecen los viejos robles de la bachata, como José Manuel Calderón, Luis Segura, Ramón Cordero, Leonardo Paniagua, Blas Durán, entre otros, que fueron los creadores del ritmo. Debemos admitir que Luis, Anthony y Raulín fueron los que revolucionaron la bachata, los que le quitaron la clasificación de música de cabaret de mala muerte, como muchos la tenían en la sociedad dominicana y la convertimos en música de salón y teatro nos adueñamos de la radio dominicana recuerdo que cuando salía un cassette de una producción la gente hacía filas para comprarlo bachatero y que hay una bueno, ahí eh, estuvieron las declaraciones Raulín, de Anthony Santos sí, Anthony Santos Rodríguez. tuvo que aclararlo porque la gente lo estaba comiendo sí. la gente lo estaba comiendo Anthony Santos porque como nosotros de, de, hablamos ayer en el programa dijimos que entre esos tres que él puso que está bien, esos tres, que fue tres de ahí que comienzan a cobrar dinero, de ahí para atrás. Romeo Santos todavía, tenía que estar en, el, ahí. todavía en los tiempos de Luis Vargas, la música había que modelarla un poquito, porque Luis Vargas era fuerte sobre en su todo música. Luis Varga, sobre todo Luis sí, Vargas. Sí, sí, muy, muy Tiene fuerte. Rojo, ¿eh? Pero Luis Vargas fue lo, lo que empezaron a, a ver dinero en la, en la bachata. O sea, a ver dinero de verdad. Luego vino Anthony Santos y se pegó a la radio, porque antes, como explicó Raulín en ese escrito, o sea, antes la bachata no se escuchaba en la radio. Antes lo que se escuchaba era en bares, eso en bares, en cabaret, en bares y cosas Pero Hay una bachata así. inclusive que dice que, que por ser bachatero no lo aceptaban cuando fue a pedir la mano de, de, de la novia. Por ser bachatero, no, bachatero no. Y sí, había habido un, un cambio grande de la bachata a través de las décadas. Es decir, de, de las décadas sí, la década acá en el país sobre todo y en el mundo. Sobre todo acá en el país, que es donde se ha desarrollado. Y es bueno que el Raulín diera su punto de vista y todo. Y Luis Vargas también apoyó y vi también a Santos que dijo, mi papá y mis dos tíos. No, si la, la sí, realmente sí. fueron muy coherentes Ajá, okay. A diferencia de es así, es así. A diferencia de a la Alejandro Sanz no a, Exacto, a diferencia de Alejandro Sanz Que se pronunció diciendo sí. que el único rey de la bachata Era Juan Luis Guerra y, le y no solamente no, no, no, Yo difiero con él porque Juan Luis Guerra no solo canta no, bachata no A diferencia de los demás que sí su, su género solo es la bachata puso una interpretación de Bachata Rosa y todo el mundo lo, la aprecia Es muy buena la muy canción buena. Pero no o sea, exacto, él no, va, no es bachatero Él no es un propulsor de lo que promovió ese género como, fue, como fueron ese grupo de, de esos tres, junto con Romeo, que, que fue que lo llevó, quien llevó la bachata a, a, a esos escenarios grandes, como género. Porque, te voy a poner un ejemplo, eh, Juan Liguerra iba a un sitio y nos decían el bachatero Juan Liguerra. No, dice, eh, cuando Romeo llega... agrupación 440. Exacto, agrupación grupación 440. Eh, dicen... Eh, eh, Romeo Santos el bachatero Romeo Santos, o sea que ahí ese ese ese nombre de bachatero, por eso yo digo que para mí están ellos cuatro. Y que Raúl ¿Cuáles son tus cuatro favoritos? Quién? Esos son. Luis Vargas, Anthony Santos, Raúlín Rodríguez y, y Romeo Santos. Esos son los cuatro papas, bueno, eh, los pero, cuatro pilares de la bachata. Zacarías también es muy bueno. Pero Zacarías ya vino después. Tú sabes, ya estábamos hablando de un ejemplo en los 90, cuando comenzó, cuando entró Medicina de Amor. Hay muchos de, de, Pero claro, que porque el género tiene muchas personas, pero ellos cuatro que fueron los que... En, los primeros que comenzaron a ver... Ellos tres Romeo no dinero. están entre los primeros. Romeo lo que... Es, el, es, el, es bueno, yo Cajarante sí. es bueno, amor bueno. es bueno. La apuesta de Romeo no fue de, de estar junto con ellos tres, porque en ese tiempo Romeo no era un niño. Ahora, la apuesta de, de Romeo... Antonio lo especifica, lo dice exacto. la nueva generación. Entonces, Romeo lo que le dio fue el, el, el empuje mundial a la bachata. Eso es lo que Romeo hizo. Y si Raulín lo reconoció, todos lo han reconocido, de que ellos son... Yo creo que no hay discusión de que lo... De lo que los tres pilares de la bachata son Romeo, eh, Raulín y Luis Vargas. Y yo le agrego a Romeo. Sobre todo lo que ah, le tú digo. No, no, no, Santos. perdón. Bueno, sobre pero, todo lo que le dieron repunte a la bachata porque ahí mencionaron como, que el primer bachatero que ganó, exacto un, un, es como lo menciona es como lo menciona Raulín, no se le puede quitar mérito a los viejos robles de este género bueno ahí está eh, eh, eh, eh, vamos todo, todo todo está bien mientras sean ellos entre ellos cuatro está bien, está bien. ahora que está Juan Luis Guerra no Juan no, no, no, Luis Guerra no está no, ahí, dentro ahí, no, del no, género no, no, como no de bachata como tal no, Un bueno. muertitazo pero Juan Miguel Un intérprete de varios, porque él canta merengue, balada, él canta muchas cosas. Bueno.